Whisky a la loca es lo que toco una modelo de Playboy con poquita ropa. Y la maniquita, la que no para de llamar. Ah, un Abelito por si se quiere sumar. Mucho hambre mucho foco me no, yeah. Más difícil del camino Es el primero que des Tocando en esta liga 1500 y nunca echamos guerra para El precioso, en el ingine, en el el el Baby Casual, ¡Prendeme! es sencillo, saludo pa' la familia, pa' mi pa' mi gente Santa Fe, y de pa' mi lumba, en el Bahía, pa' mi gente en parque, pa' mi playa, mi combo 84, mi